Buongiorno, señor, señor Rossi. Ah, buenos días, señor Rossi. Estoy perdiendo la paciencia. Estoy perdiendo la paciencia. Diario de finanzas. Mm, buenos días, princesa. Mm. Sus acciones subieron tres décimos, pero debes diversificar tus inversiones. Si la bolsa se hunde, nunca veremos un centavo. Ah, por lo que veo, oh. estás muy bien informada, hija. Prueba el pan orgánico energético, mamá. Tiene ocho vitaminas y calcio para retrasar la aparición de la osteoporosis. <ríe> Eres muy buena. Pero tienes que levantarte para ir a la escuela demasiado responsable. Oh, no. ¡Ay! ¡Ah! Milo, perderás la primera clase. Ay, para eso hicieron la segunda. Ay, eres muy puntual. ¡Ah! ¡Ah! Si pasaran más tiempo con sus trabajos, no tendrían que compararlos con los míos cada mañana. Ay, ni quieres demasiado con... No me digas, lo sé. Demasiado consciente. ¿Estás segura de la número 3? Ay, ¿Qué dices, Milo? Es el trabajo de Nikki. Es perfecto. Siempre es perfecto. Porque ella es perfecta. ¡Perfecta! ¡No es verdad! Ay, ¿cómo no? Si sí eres perfecta. Pues ya estoy harta. Estoy harta de informes financieros, suplementos vitamínicos, trabajos, despertarlos. Estoy harta. Estoy harta de ser perfecta. Les demostraré a todos. Fue un arrebato emocional, saludable y perfecto. ¡Ay, sorprendente! ¡Y no soy sorprendente! ¿Dónde está Nicky Little? ¿Está enferma o acaso está herida? No lo ¿Ah? sé. Nunca llega tarde. Tal vez debería llamar a la enfermería o... Voy a llamar al hospital. Algo le ocurrió. <risa> Gracias a Dios. Nicky estaba preocupado por ti. ¿Acaso no te das cuenta? Soy Nikkei. Prefiero que me digan Nikkei. Y llegué tarde. Pues me alegra ver que estás a salvo. ¿Qué? ¿Tú, Nikki, ¿Tú te ves Beberan. como...? Pepera, ¡Deja de molestar a Nikkei! ¿Qué estás haciendo? Voy a almorzar. Pero has traído pescado, zanahorias y chai para el almuerzo durante seis años. Te lo regalo. ¡Siguiente! Quiero... Emparedado de pescado... Con mayonesa extra... Y leche con chocolate... ¡Cuácala! Oye, ¿me das el chai de níquel? Uh. Tiene retraso... ¿Eh? Shh, está bien... ¿Ah? No hay problema... Las lectoras asivas tenemos que estar unidas... <risa> ¡Muy bien, Peperán! <ríe> es tu turno, Nicky. ¡Gracias! ¡Palabra triple! <ríe> ¡Tengo ¡Ah! Nicky! Ah. ¿Puede presionar el 2? El 3, por favor. Presione el 4. Presionaste el 5. La niña rubia lo presionó. Fue de mucha utilidad. Podríamos llamarla sorprendente. Nikki, es para 13 años. ¿Qué? Dos, por favor. Tenemos 13 años. ¿Y si tuviéramos 12? ¡No revisó! ¡Haga su trabajo! No ¡Me encanta esa en chica! ¿A dónde cree que va usted, señorita Little? Al centro comercial. ¡Ah, sí! El lugar perfecto para estudios de comportamiento. Ya que estará ahí, ¿podría comprarme unas tijeras para zurdos? ¡Olvídelo! Tiene razón, ya fueron muy mimados. Los zurdos pronto aprenderán que este es un mundo de diestros. Oh. De verdad empiezo a preocuparme por ella, Milo. ¿Por Nikkei? Estás exagerando. Solo necesitaba un pequeño cambio. ¿Recuerdas cuando cambió de pluma fuente a pluma? Fuiste tú. ¡Ay, sí! ¿Dónde está? Se suponía que iba a llegar hace 10 minutos. ¡Nikki! Mm. ¡Nikki! Mm. Nikki, No. ¿Goma de mascar? Y ni siquiera es sin azúcar. No sé qué te ha ocurrido en los últimos días. Ah. Pero me sorprendes, apenas si puedo reconocerte. ¿Qué pasa? ¿Preocupada por tener que levantarte sola ahora que la perfecta Nikki no está? ¡No es eso! ¡Es que me preocupas! ¡No puedes seguir así, Nikki! Nikki, ¿Qué será de ti? Nikki, Nikkei, Nikkei. ¿Nikkei? Disculpe, señorita. Ah. ¿Podría decirme ah. qué hora es? ¿Quieres Ay, pelear ah. conmigo, vegestorio? Mm. Uh. ¡Vamos, remolcador! ¡Corre, corre, perro mugroso! Apostando a perros, Nikkei. Me siento afortunada. <coughs> Perdón. Oh, Nikkei. ¿Cómo rayos sucedió esto? No lo sé. Si alguna persona hubiera hecho algo por ayudarme en séptimo grado. Eso es. Tenemos que ayudar a Nikkei y tenemos que hacerlo ahora. Nada va a detenerme. Oye, oye. ¿Quién está en nuestro juego? ¡Ja, <risas> ponte eso en la boca y cómetelo! Nicky, Anais Little. Mira en lo que te has convertido! ¡Mira cómo estás! ¿Ah? Tienes razón. No es lo suficientemente malo. Si voy a deshacerme de la imagen de perfecta, tengo que hacer algo que sea muy drástico. ¿Qué puede ah. ser más drástico que esto? No lo sé. Tal vez no me presente al examen de mañana. ¿Ah? ¡No lo harás! De acuerdo. Puedes jugar rudo, pero no puedes jugar tonto. Adoras las cosas que te hacen perfecta los libros la escuela y el violín sabías que Itzhak perlman se presentará en el teatro de hazelnut ¿no, la próxima semana en serio digo no me interesa ya soy mala no puedes acostumbrarte y tú ah. Tenía razón. No puedes acostumbrarte a ser mal. ¡Sí, puedo! Ah, ah. Es una buena pregunta. Elijo frases italianas sencillas por 800, Alan. Dime qué significa buongiorno, señor Rossi. Ah, no sé. ¡Error! Oh, respuesta equivocada, Nicky. Violines finos. Realmente creo que este le gustará. Tenga, pruébelo si usted quiere. Es una verdadera desgracia para la santidad de este hasta ahora inmaculado violín. Y ni siquiera se atreva a mirar esos autógrafos. ¡Ay, es una lástima! Temo que no fuiste aceptada en Harvard, Nikki. ¿Qué? ¿No me aceptaron? Ibas por muy buen camino hasta que osaste faltar a un examen de ciencias en séptimo grado. Cerramos tu expediente después de eso. ¿Quieres emparedado? Eso es. Estoy harta de ser mala. Y si como otro de esos emparedados vomitaré, tengo que ser yo. Soy Nicky Little y soy sorprendente. ¡Así es! Eso es, princesa. Nicky Little, te detendrás, pondrás atención y me escucharás. Ah, Pepperan, me haces daño. Estaremos aquí el tiempo necesario. Bloquea la puerta, Milo. Necesitabas un cambio. Mm. Lo entiendo, pero acéptalo, Nikki. Ser mala no va contigo. Eso no quiere decir que tengas ah. que ser perfecta todo el tiempo. Nikki, ah. Nikkei, quien quiera que seas, tienes que ser únicamente tú. Eh, Pepperan, vas a lograrlo, amiga. No lo dudes ni un segundo. Llegaremos oh. tarde al examen. Ah, gracias al cielo que llegué a tiempo. Oh. <risa> Estimada Nikki, llegase. Por fin podemos comenzar. Soy Nikki. Llega tarde, Pearson. Una hora de detención. Porque no puede ser como Nikki. Ella es sorprendente. ¿Mm? <risa>